poco después de poner a siniestro total y estar poniendo a parálisis permanente y las múltiples y estas canciones, me advirtió un compañero en Radio 3 me dijo, te van a echar de la radio. Los centros de formación tanto de músicos como de las profesiones de la música sigue siendo una asignatura pendiente. Eh, la suma del total del negocio de la música de la tarta es más grande que nunca. Una generación como la mía que creció en, en el mono, pasó al estéreo y luego al cuadrafónico hasta el 5.1 con, con lo cual íbamos progresando, evolucionando, de repente ha hecho todo... <risa> Y nos estamos volviendo medio sordos. Yo creo que el futuro de los seres humanos es sin orejas. Pero Alberto me llamó al disco siguiente. Y compuse con él una canción que es mi canción que más dinero me ha dado y más éxito y más alegría, sobre todo cuando voy a Sudamérica, que es Me haces tanto bien. Me quemas con la punta de tu dedo, tu mano se hace a. No suena eso. Me haces tanto bien. O sea, yo en el fondo que soy compositor vengo a venderos que el componer una can... la canción cambia las vidas de las personas. Thank you.